las autoridades municipales, estatales, y se le pone Muestra Gastronómica, ya con carácter de internacional. Muestra Gastronómica Internacional Santiago de Araya. Hoy, en compañía de todos ustedes, estamos honrando esas, textu esas texturas, esos olores, esos sabores, esos conocimientos, pero sobre todo hay que recuperar el amor a la naturaleza vamos a cuidar nuestro entorno para que las futuras generaciones puedan presumir y seguir degustando de eso que ya hay de fama en Santiago de Araña que gracias a ustedes tiene fama en Hidalgo tiene fama en México y en todos los 194 países que forman esto que es el planeta Tierra Orgullosamente estás en tierra coronada, estás en la cuna de la gastronomía Ñañón, Santiago de Nalleguardo, ¿no? que lo recibe con los brazos abiertos, con mucha emoción, después de la terrible pandemia que estamos superando paulatinamente y que no por eso hay que dejar de cuidarse con responsabilidad el COVID-19, con nuestras llagas aún frescas. Pero con un corazón que no rescabe en el pecho. Bienvenidos, amigos, amigas. Ambas y caballeros, señoras y señores, es fecha tan bonita, 2 de abril del año 2022. Lábese lo bien, de manera diferente, pero no por eso mismo. De manera diferente, pero con mucho entusiasmo. De manera diferente, pero con mucho, mucho corazón, porque somos bendecidos por haber nacido en esta tierra a la cual tenemos mucho respeto y agradecimiento. Vamos a hacer la inauguración de esta cuadragésima primera muestra gastronómica para la que Vamos a celebrar un protocolo así que prepare cámaras y micrófonos y todo el celular bien prendido espero que haya puesto así bienvenidos a nuestros invitados especiales ya nos hagan el favor de acompañar en el despliegue de este escenario para llevar a cabo tan importante inauguración los invitamos primeramente a emitir aquí el encargado de cultura del municipio se instalen aquí en las sillas que están frente al escenario y cuando les indiquemos nos hagan el favor de subir a el template. así que en unos momentos ¿no? vamos a llevar esta, esta importante inauguración hoy más que nunca con mucho entusiasmo por estar aquí presentes, un saludo a todos los organizadores, a todos los jueces que por cierto me están indicando, de las personas que no han sido calificadas. Eh, espere para regalar un taquino que no hay prisa para que las califiquen como deben ser. Nada, que ya le pasen un pedazo al postre. Vamos a invitar a pasar a nuestros siguientes invitados aquí frente a este escenario y posteriormente para que nos acompañen en el templete. Bienvenido presidente municipal en nuestro municipio delante de nuestro hermano vecino, presidente municipal de San Salvador, bienvenido, bienvenido, Lo invito a que pase aquí al frente al presidente municipal de otro municipio, muy querido, Francisco y Maduro, Francisco y Maduro, Lo invitamos a que pase aquí al frente ya para prepararnos para esa máquina de inauguración, el ingeniero Luis Escudero de Canapo, a José Miguel Martínez, Yael Ojael del INPI, al regidor del Ayuntamiento de Tepatepec, a la subsecretaria de Cultura, al secretario de Turismo, al secretario de Desarrollo Agropecuario y al director de Coprice. No nos cansamos de manifestarles nuestro contento. Los santiaguenses hoy han conectado el corazón y la sonrisa. También a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que nos haga favor de pasar frente a este templete. Nos da gusto ver a gente mayor, a damitas, a caballeros, pero nos, nos da también muchísimo gusto ver a tantos jóvenes, a tantos niños, a tantas niñas. Por eso, mis cocineras y cocineros, mi gente santierense, tenemos que cuidar este semidesierto. Vamos a plantar magueyes, vamos a plantar mezquinas, garambullos que tardan más de 10 años en ir creciendo, hasta 15, 18 años. Imagínense lo que tarda la naturaleza y muchas veces nosotros lo destruimos en segundos. Vamos a cuidar este maravilloso entorno que no nos pase como cuando alguien dijo se me hacen bonitas esas burbujas y se trajeron un pancito que comentan y ganaron al jardín de Santiago de Araña y que hoy es un depredador de los chamas, de pájaros que aún están en el nido. Vamos a cuidar nuestro entorno no vayan a mirar esas plantitas que hoy traen a confusar, vamos a depositarlas con la madre tierra, con ese amor que tenían nuestros ancestros por este lugar, por esta tierra hermosa. Profesor Héctor Ángeles Primitivo, presidente del Consejo Gastronómico, también lo invitamos a pasar. Bienvenidos, qué barbaridad, qué gusto. Hola, como dice mi como dicen en Yamlú. Aluna Lisingú, te de a a esta su casita de peña, señoras y señores. Qué gusto para acompañarnos en el protocolo con estas autoridades, con estos personajes. Bienvenidos, investigadores, chef a Israel Seibol de Toluca, chef de Israel Seibol. Un abrazo. Siéntanse orgullosos. Invitados a esta su casita de pica que hoy desde muy temprano se barrió con el machín, Desde muy temprano se pusieron las tres piedras, se puso el tomate de barro, se pisó la olla de frijoles y afuera se está cocinando unos tamales, un sacatamán, una barrocoa para recibirlos a todos ustedes. Esperamos de él ser dignos de su confianza al ser buenos anfitriones como siempre. Si hay errores, coméntenos porque queremos superarnos, queremos mejorar, porque se lo merecen. Hoy lo vuelvo a repetir, la patria sabe Hidalgo. Hoy la patria sabe a Santiago de Nadia de Hidalgo, la mejor receta de cocina tradicional mexicana. Es un chincoyote relleno de escamoles con flor de palma envuelto en hoja de maíz. ¡Qué orgullo! Saludos, profesor Guillermo Espinoza Alamica. Ahí vamos a estar platicando de otro ventazo. El, con La composición poética Canto a mi tierra ñañú, fundada ya por el año de 1986. Uno de los precursores de la gran escuela secundaria técnica número 17. Y el profesor Arlingo Cerón Moreno, el micro, que en paz descansa. Bueno, de nuestros castilleros, nuestros músicos, invitamos a la presidenta municipal del RIC nos haga el favor de acompañarnos. Bienvenidos a esto que es Tecdo, piedra colorada, para llegar de los aztenas, lo pusieron a Chichingo, o Tecnes y los Minguz. En tierra colorada, a la llegada de los conquistadores y en gran parte de la época del virginato, llega la imagen del patrón del patrono de este lugar, San Diego Apóstol, el hijo de Bernardo y María Salomé, primo directo del gran Jesús, del maestro Jesús, al cual se venera en esta tierra. En honor al santo lo pusieron Santiago, y en honor a Pedro María Nadia, que ha estado dos veces de manera interina en la silla presidencial, nos llamamos Santiago de Nadia, aquel que le con la batalla de Chubusco, al General Ruiz. Y aparte, usted no estuviera aquí, Por eso nos llamamos a partir de más o menos de 1970 a San Santiago, de manera y esa es su casa que la, los, los recibe con los brazos abiertos con mucha emoción después de una gran pandemia que no lo hemos superado tenemos que cuidarnos seguir al pie de la letra las aplicaciones primeramente la Dios y ya lo saben la vida son instantes hay que vivirlos hay que disfrutarlo pues aquí este lado invitamos a nuestros invitados a que nos acompañan a través de este a la gente que durante años ha participado en la organización, algunos partieron, sin sí la tristeza en el corazón, sin resentimiento, de que muchos de ellos ya no están, muchas participantes igual a la gente que no se le dio a Dios, un hasta luego, una cristiana se cultura como acostumbramos nosotros. Aún estamos aquí con nuestras si llegas a flor de piel, pero con un sentimiento con un gran orgullo que no nos cabe en el corazón. Bienvenidos, qué gusto tenerlos, y somos afortunados porque la vida así lo permite. Gracias a Dios estamos presentes, y aunque somos más, hay que estar orgullosos en este festival culinario que le da identidad a Santiago de Naya, y que sigue escribiendo su historia con todas cosas buenas. Un pueblo que ama su cultura, su tradición, orgulloso de su herencia ancestral. Señoras y señores, será mucha molestia pedirles que echarle echen un aplauso a nuestras consejeras y posideros tradicionales a ver a ver ese aplauso, bonito. ¡Ah, qué hermoso! ¡Ah, qué chulada! Señoras y señores, damas y compañeros, vamos a dar inicio con este protocolo que inició hace 41 años. Miren, y si fue esa aventura, qué linda aventura, emoción. En estos momentos, con el permiso de todos ustedes, recibo en este escenario el ciudadano Carmelo Ángeles Moreno embajador de la muestra gastronómica de Santiago de Araya y al profesor Héctor Ángeles primitivo, presidente del consejo gastronómico, para darles la más cordial de las bienvenidas adelante mi fundador de la muestra gastronómica Carmelo Ángeles Moreno muchas gracias más cordial bienvenida Me da gusto que hayan participado esta vez, ya que dos años no se hizo nada, pero ojalá a partir de esta fecha lo demos como siempre lo hemos hecho. Bienvenidos todas las cocineras, un fuerte aplauso a todos ustedes. Gracias. Buenos días a todos. Es un orgullo para nosotros estar en esta nuestra, nuestra nuestra bienvenidos invitados de honor hermoso, ¿eh? que se encuentran presentes agradecerles su presencia su tiempo para que esto vuelva a crecer ya que después de dos años eh, no nos permitió nos de este evento pues ahora Vamos a impulsarlo, vamos a darle mucha mucho ánimo a nuestras cocineras que son las más importantes en este lugar. Cocineras y cocineros, bienvenidos y ojalá pues, que el, Dios les permita seguir participando y sean ustedes sus protagonistas para que este evento, pues, no, no se pierda. Bienvenidos a todos y gracias. Un aplauso para todos y quisiera recordar también eh, a un gran personaje, al profesor Pablo Mendoza Pérez, quien siempre estuvo al frente de este evento. Para él, hasta donde esté, y un aplauso para él. Otro gran que también en estos dos años con cuestiones de enfermedad también nos se dejó eh, seguir con este evento. Licenciado Efraín Santiago Bautista un aplauso para él a una hija del profesor Pablo Mendoza Angélica Mendoza Moreno también de ella pues siempre fue luchadora para este evento y así como el profesor Federico Gómez López pues también lo recordamos aquí y lo llevamos en el corazón ¿no? pues, con, eso, con ese homenaje y otros más que nos apoyaban en este evento y que pues, por destino ya no están pero recordamos siempre y siempre estarán presentes en este evento muchas gracias disfruten de este bello evento y que para el próximo año estén pues con mayor ánimo y ojalá la, la pandemia nos dé más libertad de hacer, de, de hacer las cosas y no estemos, no esté tan limitados como esta ocasión. Pero nuevamente vamos a impulsarlo y seguir adelante. Muchas gracias. A continuación tenemos las palabras de bienvenida del presidente municipal de Santiago de Naya Hidalgo, bienvenido señor presidente muy buenos días es para mí un enorme, un enorme privilegio poderles dar la bienvenida a nombre de todo el pueblo de Santiago de Maya. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. De forma muy particular les doy la bienvenida y saludo con afecto a las personalidades que hoy nos acompañan. Primeramente a mi esposa Belén González Barrera, directora del Sistema Dip. Aquí presente, gracias por acompañarnos. En representación del señor gobernador, el licenciado hermano Payal de Nejes, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, nos acompaña el doctor Eduardo Javier Bayos Gómez, titular de la Secretaría de Turismo. Gracias por acompañarnos. Gracias, señor Carlos Muñiz Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo de Batagüa. Gracias también En representación de la doctora Leyes Aina Fernández, titular de la Secretaría de Cultura, nos acompaña la antropóloga Verónica Ulero, secretaria del Patrimonio Cultural. Gracias por acompañarnos. Desde... La También, Gracias por el cumplimiento. no también estaba confirmada su llegada por el Estado, pero no puedo, señor, no puedo. A Felipe López Acerrándes, director de exportación de, de, de las empresas de desarrollo económico. A la senadora María Mercedes González, también gracias por acompañarnos, senadora. A diputado Edgar Hernández Muñoz, gracias por acompañarnos. Nos los homólogos presidentes principales, el profesor Ricardo Ricardo, presidente Francisco Moreno, gracias. Manuel Hernández Rodillo, presidente de Tula, sí. gracias por acompañarnos. El ingeniero Jala, profesor Sulega Villanueva, presidente Silapán. Gracias, presidente de la profesora Benito. El profesor Armando Osveite Díaz, presidente del senador, gracias por acompañarnos. Profesor Héctor Pedraza, está para llegar. Profesor Héctor Pedraza, un día, director general del colegio de la provincia de Salud. Luis Miguel Escudero Hernández, vicepresidente del campo, gracias por estar con nosotros. la pandemia rompió nuestra realidad que nos demostró lo práctico que somos y pequeños muchos se nos adelantaron y todavía nos duele su partida nos extrañaremos nos extrañaremos siempre la presencia de estos eventos desde aquí y hasta el cielo, mandamos nuestro corazón y pensamiento pero la vida sigue y tenemos la responsabilidad de continuar. La pandemia no ha terminado, pero hemos encontrado la forma de seguir. En ese sentido, deben de saber que la COPRIS reconoció a la organización de la muestra gastronómica con el distintivo de buenas prácticas sanitarias. Siéntanse seguros y los invito a que continuemos respetando los protocolos establecidos. Quiero reconocer el gran esfuerzo que realizó el Comité Organizador para hacer posible esta edición número 41 de la Muestra Gastronómica. Gracias por su disposición, voluntad y cariño por su comunidad, a todos los integrantes de la Administración que también participaron. Muchas gracias a todos ellos. Saludo de forma muy especial a las cocineras y cocineros que hoy nos visitan y visten de gana este evento. Y hace posible que esta edición número 41 y han transcurrido más de cuatro décadas que se dieron origen a esta muestra gastronómica. A distinguidos antegences que organizaron las cocineras y que mostraron al mundo su cocina de menú, llena de ancestral conocimiento y riqueza gastronómica. Aprovecho para hacer reconocimiento para el trabajo y la trayectoria del señor Carmen Ángeles que uno de los primeros para esta misa esté por lo decir eh, los primeros lugares de nuestro Un aplauso para los seres Es el orgullo de nuestras raíces lo que nos motiva y lo que motiva a nuestras cocineras y cocineros para preparar todo un sinfín de platillos que fundan los sabores del Valle Mezquital y combinan la riqueza de la flora y fauna. Quiero pedir para todos ellos también un fuerte aplauso. Durante los años que Santiago de Reyes lleva realizando la muestra gastronómica y gracias a la dedicación de miles de cocineros y cocineros que han la cultura gastronómica Que en libros, revistas y artículos relatan los colores y sabores de las cocineras tradicionales, que comparten sus conocimientos, prácticas, recetas prehispánicas, rituales y labores agrícolas. Todo eso lo enriquece y le la grandeza al municipio de Santiago de todos los participantes del el reconocimiento por ser los pilares en la preservación de nuestra cultura y ayuda. Valoramos el tiempo y la dedicación que tuvieron para preparar los platillos que hoy les presentan. Cada uno lleva de ustedes un pedacito de sabor de nuestro templario de del hospital. A todos los que nos visitan, siéntase en casa. Disfruten de la calidez y sencillez de nuestra gente. Conozcan su cultura y tradiciones a través de sus sabores. Su presencia trae bienestar a nuestro municipio, a los comerciantes que nos visitan la muestra gastronómica, también nuestro reconocimiento por su participación y su presencia y contribución en nuestra economía local. Nuevamente, sean todos bienvenidos y no dirijan morir de la Muchas gracias Gracias, a todos, a muchos. A no, nuevo, no, no, se no, no, a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de, Santiago de Primero un fuerte aplauso al ciudadano el presidente municipal. Tenemos a continuación palabras por la subsecretaria del patrimonio y momento cultural en representación de la Secretaría de Cultura. Bienvenida. Cedemos el Bienvenida. Aplausos y estamos fiesta. Muy buenos días a todos ustedes. Por su permiso, señor no presidente, eh, quisiera decirles algunas palabras en nombre de la embajada de la Secretaría de Futuro, la doctora Nelson Fernández Vega. Eh, a mí muchísimo no poder estar hoy con ustedes aquí, eh, pero que me encargó el saludo y me encargó la felicitación, sobre todo le quiero la felicitación a todos ustedes por estos años de feria gastronómica. 41 años se dice muy rápido, pero en realidad solo fue posible porque eh, hubo personajes como Don Carmelo, eh, hubo una evolución y escuchamos hace ratito. Eh, la historia de cómo esto se fue dando poquito a poco no nació grande nació con pasos que se fueron dando nació con ideas, nació con motivación y nació sobre todo con un gran conocimiento del entorno que tienen las cocineras, los cocineros creo que eh, en este caso la mayoría son mujeres que en otros casos no eh, se da tanto, ¿verdad? <ríe> perdón entonces este, me parece importante subrayarlo, ¿no? ese conocimiento de la naturaleza que lleva a una cocina infinitamente variada, una cocina sana y una cocina deliciosa, pero sobre todo una cocina que lo atrae lo que aquí se cocina tiene que ver con el lugar y tiene que ver con la cultura de Mezú y tras año atrae a muchísima gente me parece muy importante que haya tantos presidentes municipales presentes aquí. Ustedes con su presencia apoyan a su colega, el presidente municipal de Santiago de Naya, pero también apoyan un evento que en la región se ha convertido en algo muy importante. Senadora, diputado, secretario, me parece realmente don que usted y todos los demás que han estado en esto, pueden estar muy satisfechos del reconocimiento que significa simplemente la presencia de todas estas personas. Efectivamente, y el presidente municipal lo mencionaba, eh, lo que aquí se hace ha atraído a muchísimas personas, no solamente para visitar y visitar, sino también para estudiar lo que aquí se hace. Hay colegas antropólogas si que me dijeron que por ahí anda y línea que llevan yo creo, casi estos 40 años caminando con ustedes, me dicen que hay representantes de una escuela de gastronomía de Querétaro y así podríamos seguir mencionando a personas que cada año encuentran aquí cosas muy importantes que aprender de todos ustedes. Efectivamente, Santiago de la ha pasado a ocupar un lugar incluso a nivel nacional. Los ñañús, las Ñaníos han eh, pasado a ocupar un lugar a nivel nacional con la cocina, también con cosas que hoy vemos mucho aquí que tienen que ver con una artesanía exquisita, pero bueno, hoy enfatizamos, de alguna manera, sobre todo el aspecto culinario. Eh, quisiera eh, decirle, señor Presidente Gustavo, eh, que que con la Secretaría de Cultura eh, para apoyar en este evento. Este evento lo hacen los habitantes de Santiago de Janeiro, pero la evento, pues, es una manera nuestra de expresar lo importante que es este evento para el nombre. La Secretaría lleva, creo que, cuatro años que hubo la interrupción de la pandemia, encargándose de las inscripciones y de una estadística que ayuda a entender mejor qué tipo de público y qué tipo de participantes vienen año con año para fortalecerlos. Tienen ustedes también desde hace varios años la presencia de Raúl Guerrero Bustamante, que es nuestro especialista en temas urinarios de Hidalgo y que está muy compenetrado con todo lo que se ha ido haciendo aquí que lo llamamos más bien la cocina del desierto, ¿verdad? Es saber aprovechar en un clima semiáneo todo lo que la naturaleza nos, prevé, nos provee. Perdón. En Hidalgo tenemos diversos climas y suceden diversas cosas en torno al efecto sobre la alimentación, pero aquí lo que se sabe aprovechar tiene que ver sobre todo con el desierto las plantas y sus animales. También estamos aquí con la dirección de Arte cultural por ahí habla Mauricio Campos, tenemos presencia de lo que se llama las tiendas como el Aquí está en la una señora en la cámara de irnos dando la mano y de hacer juntos más cosas para que la población de Santiago de Arraya este pueda hacer los eventos, pueda vivir de lo que sabe hacer mejor y yo los felicito porque en verdad se necesitan mucha constancia para lograr 41 años en un evento así. He comentado que durante dos años no pagaba. Bueno, creo que hace dos años, como nada, el año pasado, si hubo nada que fue, pero igual, bueno, yo vi muchas cosas muy interesantes, y entrevistas, vi una actividad fuerte de la construcción de este municipio. Yo sé que no es lo mismo, y sobre todo cuando hablamos de partidos, que los queremos probar. Los se nota hoy, que en realidad no fue tanta la interrupción, desde luego interrupción en el espíritu de lo que significa esta nuestra gastronomía. Y por ello quiero felicitar y felicitarlas a todos ustedes. Muchas gracias. Continuamos con la participación del secretario de Desarrollo Agropecuario y Enlace Institucional. Adelante, señor secretario, lo escuchamos con la atención. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación de mi amigo, el presidente municipal de Santiago de Naya, a esta 41, ya 41, muestra gastronómica. Deberíamos ir en el 43, pero en el 42, dos años, dos años dejamos de tener este importante evento gastronómico. Pero yo quiero aprovechar, que es el amigo gobierno, el presidente municipal de Santiago de Araña, la invitación en mi calidad de emprendedor eh, de institucional del señor gobernador Omar Fallar, quien eh, nos encomendó mucho a mí y a mi amigo, el secretario de Turismo, que estemos aquí el día de hoy con ustedes. Quiero agradecer también la presencia de los amigos presidentes municipales que hoy están aquí con nosotros, de los funcionarios federales estatales y municipales que nos acompañan, de la senadora de la República, que también nos hace el honor de acompañarnos, por cierto, vecina de Huichapan quiero también agradecer la presencia del diputado local está aquí con nosotros Gracias, y decirles que bueno que indistintamente de, de, que estoy en, en mi calidad de enlace institucional del señor gobernador como secretario de desarrollo agropecuario esta clase de eventos me dan mucho gusto pues son eventos íntimamente relacionados con la actividad agropecuaria con la actividad agrícola con la actividad acuícola, con la actividad ganadera, que nos permite tener, no solo como ejemplo para el Estado de Hidalgo, sino para los demás estados del país, a un evento tan importante de esta naturaleza. Quiero yo dejarle los micrófonos al que viene presentación de nuestro señor gobernador, que es mi amigo Baños, secretario de Turismo, pero no sin antes... De felicitar a todos los que originalmente iniciaron este hermoso esfuerzo, este hermoso evento. A los que ya no están con nosotros, que ya lo mencionaron, a los que están aquí con nosotros, agradecerles ese esfuerzo que hacen, a los cocineros, a los cocineros, a los jueces, y a todos los que han hecho lo posible, que están haciendo posible este evento. De verdad nos da mucho gusto que después de dos años nos estemos reactivando, es este un muy buen esfuerzo que hoy se está haciendo para volver a esta hermosa tradición que veníamos de manera interrumpida celebrando aquí en Santiago de Anaña. A todos todos, muchas felicidades, y mucho éxito. Continuamos, tenemos la participación del Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Hidalgo. Bienvenido, señor Secretario. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlas y recibirlos en esta que es la muestra gastronómica de comida tradicional más grande del mundo. Hemos tenido hasta muchísimas este cocineras tiempo, trabajando ¿no? en el mismo momento. ¿no? Bueno, y es ¿no? muy factible acelerar lo que les he comentado porque este es un gran esfuerzo que conlleva más de cuatro décadas de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, de inventiva, de emoción y las ganas sobre todo de salir adelante. Aquí en esta tierra dicen al voy a recomendar que se aprendan otra frase, que es Guine Gañuni, que es quiero comer, para que ahorita que pasen en cada uno de los puestos les digan Guinea Gañuni y les atiendan además con mucha calidad y calidez como caracteriza aquí a la gente de Santiago de Anaya es pues, muy propio transmitirles el saludo del titular del Ejecutivo, que nos pidió estar aquí, para resaltar el trabajo que se realiza en el Estado de Hidalgo, por supuesto en esta demarcación de Santiago de Anaña. Saludo con mucho afecto y con un reconocimiento al presidente municipal, don Edgar Monter Ángeles, a su esposa Belén, y por conducto de ellos también, al cabildo, y a la gente que trabaja en el ayuntamiento. Saludo, con mucho afecto y aprecio, saludo a Carlos Moulins, mi compañero de Gabinete, secretario de Desarrollo Económico, a la doctora Verónica Cúrgel, subsecretaria de Cultura, especialmente, a don Carmelo Ángeles Moreno que ustedes Lo tuvieron aquí enfrente hace un momento conjuntamente con don Héctor Ángeles, pero ellos iniciaron esta muestra hace 42 años. No sea, se celebra la que edición por temas sanitarios, no se pudo regresar el año pasado. Pero me es propio resaltarles el dato que hace 42 años lograron con 7-10 personas máximas. Cualquiera de nosotros habría en el esfuerzo, pero ellos no. Ellos siguieron adelante y ya hemos tenido años de que hemos recibido más de 40 mil personas, lo que demuestra el claro esfuerzo y la validez de nuestra gente del Estado de Guerra. Por eso los felicito a Carmelo y a Héctor por ese trabajo que han realizado. Así también a Eduardo Lacasa, director de la organización del María Municipal, y desde el propio resaltar la presencia de presidentes municipales porque la presencia de ustedes en mucho calada y viene a fortalecer el trabajo de Vigar está aquí conmigo eh, Alain Rivera Villanueva, presidente municipal de Zipapán pueblo mágico Está Manuel Hernández Valillo, mi amigo, presidente municipal de Tula de Allende. Está don Ricardo José Olguín Pardo, presidente municipal de Francisco de Madero. Está Armando Espeite, el maestro, de, de, de, presidente municipal de San Salvador. Saludo con mucho respeto. Está don Fernando Escalante Sánchez, presidente municipal suplente de, de Mineral de la Reforma. Y están muchos funcionarios del, del gobierno del Estado. Saludo a Saín Menéndez y por conducto de hoy, por supuesto, a todos los que vienen gobierno del Estado de Hidalgo, especialmente y muchas gracias senadora, gracias por estar con nosotros a María Merced González González de Huchapan, gracias por apoyar esta, esta expresión cultural y sobre todo este esfuerzo que en mucho eh, beneficio le trae este municipio. Está también Edgar Hernández Dañú, diputado local de Huchapan, a quien saludo con mucho afecto y a un gran amigo, a Sergio Vázquez. Como dice, gracias, Sergio, por estar aquí nosotros siempre, me con mucho respeto, con mucho cariño. Saludo también a la señora Eva Belorowski, quien es la viuda de Bayron Caldes Ella está dentro del jurado y por conducto de ella saludo a todo el jurado que tienen un gran trabajo. Hoy tienen más de 420 cocineras que están trabajando, que están haciendo un gran esfuerzo y que presentarán su producto precisamente para ser evaluado por este, este comité. En este contexto, la masa gastronómica de Santiago de Anaña abre sus puertas para conocer un poco de las familias silencienses derivadas de su agricultura, ganadería, tradiciones y costumbres, mezcladas con mucho cariño para generar una gama de sabores extraordinarios que se pueden degustar en cada platillo y que esta tarde las y los cocineros nos presentan con mucho cariño. Para finalizar, invito a todos nuestros amigos que tienen la posibilidad de visitar este lugar, que se dejen envolver por las tradiciones hidalguenses, sus sabores y sus colores. Les aseguro que vivirán una nueva experiencia con la variedad de platillos exóticos de Santiago de Anaya que tiene para ofrecernos el día de hoy. Los esperamos con la calidez y calidad que nos caracteriza a nosotros hidalguenses, para que se dejen consentir y deleitar el paladar de todas nuestras delicias. para la casuela. Bienvenida a todas y todos ustedes. Gracias. Buenas tardes. Nos acompañan, suban a este estrado, vamos a hacer el corte de listón por las autoridades que nos acompañan y todos nuestros invitados a los cuales les agradecemos. Ya escuchamos las personalidades que nos acompañan, Pasen a este templete para darle esa relevancia a través de su honorable presencia, la importancia de esto que es ya la cuadragésima primera muestra gastronómica Santiago de Anaya 2021, Renovando Bríos. Ahora sí nos volvimos a encontrar y aquí estamos presentes. Cedemos el micrófono al ciudadano presidente. Solo esperamos a que suban las personalidades que nos honran con su presencia. Suerte, suerte a las cocineras, los jueces haciendo su labor. Suerte de la buena cocineras y cocineros. Que ganen los mejores, los mejores representantes en esta edición número 41. Cedemos el micrófono, señor presidente. Ahí vienen. Esperamos que lleguen. Y ya lo dijo Cantín Flas. Nos podrán cerrar los caminos, pero la querencia cuando, oiga usted, hoy estás en Tierra Colorada, bienvenidos todos, bienvenidas, de verdad, qué gusto volver a encontrarnos, qué gusto estar en el corazón de Santiago de Anaya. Prepare la cámara, prepare el teléfono. Es histórico esto. Retomando, retomando nuestras costumbres y tradiciones. Contamos. Una cuenta regresiva me ayuda. Son tan amables del 5 al 0. La cuenta regresiva. A ver, adelante, señor presidente. Gracias. Tiendo las. 12 horas con 10 minutos de este día 2 de abril del año 2022. Declaro formalmente inaugurada la muestra gastronómica en su edición número 41. Gracias a todos y vamos a proceder a contar listo. ahí está en presencia de todos ustedes y los invitamos a que pasen aquí al Centro Cultural Zencaí, ubicado al lado izquierdo de muchos, a los que estamos aquí enfrente al lado derecho, hoy usted se va a inaugurar, se va a revelar la placa, porque mire que ya la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, orgullosamente es Patrimonio cultural intangible del Estado de Hidalgo, día histórico. Los invitamos a ser testigos, a llevar a estar nuestros invitados en la revelación de esta importantísima placa, la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, en el año 2021 declarada Patrimonio Cultural Intangible de los Hidalguenses. Gracias por las palabras de por la señora Chile, y no ha gracias de que no de la a la mamá, que no ¿Tienes alguna propuesta? ¿Alguna propuesta? esta revelación. pero ellas ellas son el producto de esta declaración bueno viene a continuación las palabras de nuestro presidente musical de esta de, de, de la muchísimas gracias, Hola. ¿Cuál es gracias. A, la vez, ¿la? a todos gracias gracias por estar aquí y reconociendo la trabajo de muchas, de muchas cocineras y muchas personas que participaron en ese momento, luego de la misa. año que se en la nuestra gastronómica, van a estar van a ser recibidos aquí con ese cariño que caracteriza a la gente de Santiago de la este, esta placa you yeah. Y para mí no se Y para los vamos a sí, claro. Y también como el que hay bueno, que, que como, como el, así, cuando, así, ¿no? vamos Uno, ¡Bravo! Muestra astronómica para la nacional. Tiene el objetivo de Hidalgo, el de del procesado de Hidalgo. Y aquí a su letra dice lo siguiente, la muestra gastronómica de Santiago de Maya, en conmemoración del 40 aniversario, ha sido declarado patrimonio Cultural Intercambio del Estado de Largo, mediante el directo elegido por eh, Ciudadano Omar Javier Menezes, gobernador del Estado de Largo. En reconocimiento a su valor y a aporta la parte la preservación de la cultura gastronómica de la Media Digital, la cual comprende ingredientes silvestres, procesos rituales, presetas platillos que reciben de los saberes de, los, de las cocineras tradicionales de esta cultura que nos ha y transmitido utilizando el idioma de Dios. Enhorabuena Santiago de la Valle la fecha geográfica Mario, y de todos los ciudadanos. Y reconocemos a las marcas de la identidad tradicional que han hecho para campeón de historia los jóvenes de los Dona Arca, Dona Cartilla, Dona Luisa y Dona Claudia, así como todas las madres de todas nuestras abuelas que han participado en los primeros años de los vecinos de la desde pasando por un pasando por este patrimonio tangible, pasando por la acá de la patria y también ojalá se llegue a todos los favor. Felicidades de muchísimas gracias y suen los botones y que vengan las horas. Gracias, felicidades. No! Oh, oh, también por este apoyo para la organización de todas las actividades Muchas felicidades para la Secretaría de la del Estado de Hidario felicidades a quien se nos recuerdo ¡Bravo! Este Gracias. presidente del Consejo, señor de la de Felicidades. A nuestro embajador, el señor Carmelo Ángeles Moreno, incansable, incansable desde los primeros pasos hasta esta velocidad que llevamos y los que nos falta. Felicidades, los con ella, y a también para la señora. B B. Bravos, de y nos sentimos orgullosos de estar en esta cazuela. <risaanya> bueno. Bueno, Me muchísimas gracias. Con todas las actividades, a... vamos a invitarlos a pasar en cuanto los jurados los digan que apoyan porque ya se está trabajando también la comunicación. Muchísimas gracias, Madre Chile, a las 15 de la 15, para ti, a la ciudad, ustedes para